dentro de mi devocional diario el propósito de Dios que se encuentra en la segunda carta de Timoteo del capítulo 1 versos 7 al 9 esperamos que esto pueda ser de ayuda y pueda ser de bendición en este devocional diario que estamos haciendo para ustedes y va a ser del 7 al 9 y veamos que nos dice la palabra del Señor en este verso 7 dice así porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense qué hermoso, es maravilloso esto, fíjense qué hermoso. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, pero también de amor, pero también de dominio propio. ¿Cómo andamos con eso? ¿Cómo andamos con ese dominio propio? Ay, es algo así medio complicado, ¿verdad? En nuestros días, con tanta situación tan tan difícil que se vive en la vida, en los hogares, en las familias, en las ciudades, en los países. Pero bueno, Dios nos ha querido bendecir de esta manera y, y por eso estamos aquí, con el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice en el verso 8 ahora, Por tanto... No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo ahí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es que aquí hay un llamado, mi amada, hay un llamado, mi amado. Ese llamado es que no nos avergoncemos de dar testimonio de lo que hace nuestro Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque podemos participar de las aflicciones por el evangelio pero va a ser según el poder que Dios nos da a ti, a mí y a todos los que en un momento dado ya le hemos recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador, por eso podemos hacerlo podemos soportar y podemos aguantar y podemos salir adelante fíjate lo que dice el verso 9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo fíjate que qué hermoso es aquí Pablo diciéndolo, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo. Y ¿sabes qué? Es que Pablo era tremendo. Pero cuando el Señor lo tocó, cuando iba en camino a Damasco, el hombre quedó ciego. Y cuando oran por él, el Señor le abrió los ojos y el Señor dijo que iba a ser un instrumento útil en su obra. Y Pablo ha sido el que más escribió en las Sagradas Escrituras. Por eso dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Entonces, quiere decir que el Señor, cuando nos llama, no va a importar cómo son nuestras obras, sino va a ser según su propósito suyo y por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Cuando yo recuerdo esas palabras, esto me hace recordar mucho, por ejemplo, en la, en la Semana Santa o le, lo que conocemos como la Semana Santa. ¿Cómo sufrió el Señor? ¿Cómo sufrió el Señor? Y nosotros a veces no entendemos ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la vida espiritual que queríamos y que deseamos, y que Dios así lo quiere y lo anhela y lo desea. Porque el propósito de Dios es que tú y yo y todo el mundo podamos vivir una vida espiritual, para poder entender por qué fue ese, ese sacrificio. Antes de todos los tiempos de los siglos. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús, fue un principiar y un terminar. O un terminar y un principiar nuevo. Y cuando venimos a Cristo Jesús, pasa lo mismo. Es, ahí se, se parte el tiempo. Dejamos de ser lo que éramos antes y empezamos a ser nuevas criaturas. Y es por eso que no debemos de avergonzarnos. Porque en el propósito de Dios es usarnos. Te quiero usar a ti, me quiero usar a mí y quiero usar a todo aquel que le recibe en espíritu y en verdad. Vamos a darle gracias al Señor en este momento y vamos a decir Señor gracias porque ahora entiendo ese sacrificio que se hizo en la cruz de Calvario. Sí, sí recordábamos cada año, Señor, ese evento que se nos recuerda porque en todos los medios a ¿sí? y por haber en esos días. Se nos informa, se nos dice y se nos enseña todo lo que pasó con usted, Señor Jesús. Pero lo interesante y lo importante es yo tenerle en mi vida y en mi corazón y vivir la vida con propósito delante de Dios. Y Señor, yo le doy gracias porque nos permite hacer este devocional y tratar de hacer conciencia en todas y cada una de las personas que puedan estar viviendo y compartiendo la gloria de su nombre en Cristo Jesús y a ti te digo mi amada a ti te digo mi amado recibe la bendición del Altísimo y comparte porque tú tienes también un llamamiento santo y permite que Dios bendiga tu vida por hacerlo, bendiciones